Un que, reclamo. que tengan esa necesidad que nos llamen que no pasa claro. nada porque nosotros tenemos un, un que tener reclamo que, un que, que, también, que denota la deficiencia que, no de el número que en hay en, en la salud nacional eso es bueno sí, sí, eh, no lo, el tema que tú te refieres es un tema que para mí me parece una noticia extremadamente manipulada Ay. dice el presidente lo, lo, lo voy a leer bueno Resumido, yo no me atrevo largo. ni siquiera a, a darlo lo, a comentarlo. Pero, no, bueno, pero díganlo ya. el okay. presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, respondió a las informaciones que circulan en las redes donde el capo César, el abusador, dice que financió la campaña de él en el 2016 y la de Gonzalo Castillo, a los cuales aportó más de 100 millones de dólares a cambio de mantener todo el sistema político comprado y poder operar tranquilo, a lo cual el primer mandatario de la República respondió diciendo lo siguiente... No todo lo que se dice, eh, lo que dice este farsante es cierto. Sí es cierto que aportó dinero a mi campaña y a la de Gonzalo Castillo. Quiero y debo aclarar que nunca supe hasta que se investigó que este era un delincuente buscado por la DEA y que este era narcotraficante ya que llegó hasta mi despacho como empresario. Eso se nota que es una burda manipulación sí, de sí. la información. Eso no lo escribió un periodista. De hecho, el estilo periodístico no está plasmado aquí. Y no es verdad que Danilo ha afirmado ni ha admitido nada. Entonces uno tampoco se puede hacer eco fulvio de este tipo de información hay que hay que sí. hay que filtrar fulvio la está cosa. pidiendo explicación verdad exacto claro, no, pero es que además ¿quién, quién sacó la información ¿qué es lo que ha un dicho un diario o sea, que se llama, un diario eh, que se llama eh, el sol de la Florida es que yo no creo por ejemplo que una, una, una investigación que esté en manos del fbi ya de que se, se, se esté publicando no, no. En, en y que el presidente de la República además de un hombre de un hombre que tiene de un hombre que tiene 20 años operando en la república dominicana y que vengan hoy a hablar de la campaña específicamente de, de Gonzalo Castillo. Creo, creo que es una... y, y, de, y de información creo. que sacaron supuestamente de Colombia. No, no, no que son eso, eso, entradas eso, eso, en Colombia. Eso... No, pero el presidente Medina no se ha referido no, a eso. No, o sea, no, no, no fija la no, oposición. También ese mismo diario involucra al procurador. Sí, pero eso puede ser una campaña creada, no, no, no. incluso eh, Entonces eh, hay que, explicar. Manipulada, que es lo que dice. Dominicana el, el, el tiene que explicar, República Dominicana tiene que explicar. Hay más de dos millones de dominicanos en todo el mundo, y donde quiera van a ver eso. Sí, eso sí. Hay que explicar sí. qué es lo que está pasando. Bien, por otro lado, yo quiero tratar rápidamente lo que pasó en la Romana antes de ayer, en la madrugada. Un joven, padre de dos niños, le da un choquecito por atrás a un vehículo de un sargento de la Policía Nacional. Y este sargento viene, él baja el cristal y sin mediar palabra, lo mata. Por un caso de un accidente sencillo. Inclusive, dice el hermano, eh, eh, a quien, mur quien murió fue Omar Humberto Jiménez Montaz. Y dice el hermano Roberto Jiménez, dice el hermano Roberto Jiménez que su hermano puso la mano así y le atravesó la mano y le llegó al pecho. Imagínense ustedes. El matador es el, eh, el, el, el hombre de la policía, este el sargento, Alejandro Roberts. Buenarguez Alejandro Roberts fue quien ultimó a Omar Humberto Jiménez Montás por un simple choque. ¿Hasta dónde llega la violencia? ¿Qué está pasando en la sociedad dominicana? Y esto ha sucedido en otras ocasiones. Un simple roce de un vehículo vienen inmediatamente, sin tercera palabra... Y, y matan a la persona ¿Quién quiere chocar a nadie? ¿Quién quiere maltratar a nadie? Y mucho menos eh, eh, En estas condiciones ¿Qué vamos a hacer nosotros como sociedad? Socrates? Mira El, el problema es que uno eh, Se corre un riesgo Con hacer análisis Sobre estas situaciones Porque esta sociedad tiene Un sesgo con relación a, a la cosa que le acontece. Si esa si esa situación que se dio ahí, si hubiese dado con una mujer, hubiese estado en 54 páginas. Feminicidio, un tipo mató a una mujer, un tipo mató a una qué sé yo qué, un tipo mató a una qué sé yo cuánto. Mataron a un hombre, está en la página metida dentro de, del periódico de una cosa, no pasa nada, porque... Porque en la, en la, página la número gente 15. que está haciendo comunicación con relación a estos hechos de violencia en la República Dominicana quieren ponerle el sesgo de que la violencia tiene que ver con el género de la persona que es víctima. Cuando lo real es que la violencia no conoce de género, se lleva igual a mujeres que a hombres. Cuando la realidad es que se matan muchísimo más hombres que lo que se matan mujeres. Cuando la realidad es que aquí no se mata a nadie porque pertenezca a un género definido y porque pertenezca a una etnia definida, ni a un partido político, ni a una situación determinada. Es simplemente manifestaciones de violencia producto de nuestra falta de capacidad, de nuestra falta de educación, de nuestra intolerancia, de la exclusión y de muchos factores que inciden en la mente criminal del individuo o en una toma de decisión equivocada. Yo no tengo por qué decir que en esta, en esta situación fue la acción de un criminal, sino posiblemente una mala decisión de alguien que no tiene tolerancia hacia una cosa, que hace un ejercicio de poder. Pero mira cómo se maneja diferente este tipo de casos cuando se trata de un hombre frente a un hombre que cuando se trata de un hombre frente a una mujer. Cuando el origen de ambas cosas es el mismo Violencia sí, violencia. violencia del hombre Violencia, violencia del hombre ah. por falta de educación Y en estos tiempos ahora en Navidad Donde se consume también mucho alcohol Y otras cosas Más de lo normal Generalmente los hechos de violencia Tienden a estar más presentes. Hacemos un llamado De esta tribuna Para tener más tolerancia Para ser más comedido no se resuelven los problemas ejerciendo violencia, inclusive lo que hace es que se multiplican los problemas. Incluso, Ahora aquí, también aquí hay un elemento y es que esa persona es policía que se presume es, es, debe sí. tener una formación diferente al común denominador porque brega permanentemente El reproche consip... que se le puede hacer mayor. Exactamente, claro, claro. el mayor reproche es ese. Eh, et, este tipo es policía y brega con esas contradicciones permanentemente. Entonces tú debes de ser más tolerante. ¿no? tener otra actitud frente a un ciudadano. Y un claro problema de tipo general es que el policía dominicano no tiene otra opción que no sea la pistola. Entonces hay que ningún ¿Eh? tipo de no formación. No, no, ya no le dan ni, ni macana. Ni nada. No, no, aquí Eso no le es. ya no, ni mátalo, ya ni macana le dan. Yo no, yo no le veo macana a los policías. Ni control. Antes tú la veías que le vend... iba colgando, con... ¿verdad? Pero ya ni eso, entonces. Ni gas pimienta no, o otra no, no, cosa no, no, no, no o eléctrico, no pistola a la eléctrica, ¿Eh? se ve a la macana, ya sí, Bueno, pero, pero que le den pistola eléctrica, exacto, a Zógate, o gases. Que le den algo. sabe que, que el individuo que está educación. fuera de education, servicio, education. lo correcto, lo correcto era que ese señor no estuviera eh, armado. armado. Ya ya se embromó la vida también, claro. ¿eh?